Para acceder a los elementos de una matriz en NumPy, podemos usar el mismo método que hacemos para acceder a una lista de listas en Python. Aquí tenemos una matriz construida a base de una lista de listas. Y queremos acceder a este elemento que tenemos aquí. Pues Lo primero que vamos a hacer es acceder a la primera de las filas escribiendo A0. Ya tenemos la primera de las filas. Y ahora vamos a acceder al primer elemento de esa fila. Esta es la forma normal de proceder en listas anidadas en Python. Sin embargo, en NumPy se puede acceder así o se puede utilizar otra notación. Escribimos el nombre de la matriz, luego un corchete y ahora vamos a escribir el número de la fila coma el número de la columna. Y nos vuelve a dar 72. Vamos a acceder al último elemento de la primera fila, a este de aquí. Bueno, pues ahora escribimos la fila va a ser la fila 0 y la columna va a ser la última. Podríamos escribir un 3 o como es la última podemos escribir un menos 1. Y nos da 9. Vamos a acceder a otros elementos de la matriz. Por ejemplo, a este 39, que está en la fila 1, siguiendo la notación de Python, y en la columna 1. Pues ponemos aquí 1 y 1 y accedemos al 39. Bueno, y de la misma forma que se puede acceder a los elementos, se puede cambiar el valor de esos elementos. Por ejemplo, vamos a cambiar el valor del 39, lo vamos a cambiar por este número formado por tantos nueves. Lo vemos y ahora visualizamos la matriz para ver que efectivamente... Ha cambiado. Aquí tenemos el nuevo elemento introducido.